¿Ustedes saben cómo se hacen las fotos en 360 grados? Yo no sabía y me fui a investigar. ¡Hey amigos de TechCetera! ¿Cómo están? Eh, si no están leyendo el artículo que acompaña este video, sigan más bien y vayan y lean el artículo para que entiendan por qué estoy hablando con mi amiga Patricia. Y es que eh, aprovechando que viene... Eh, Black Friday, Cyber Monday, Black Days, todo lo que los comercios se inventan en estas épocas de cara a la Navidad para fomentar un poco el e-commerce, me quedé pensando que no sabía cómo hacen para producir esas fotos en 360 donde uno ve un producto, donde uno logra tratar, tratar de entender un producto que no puede tocar y eh, me di cuenta que tengo una amiga que tiene un negocio, que hace eso, Patricia, Bien, gracias. Patricia Masuera es la... Gerente y socia de Full Frame. Full Frame. Sí. Ok. Es una pues, compañía bastante nueva en Colombia. Eh, nos dedicamos específicamente a hacer fotografía 2D y 360 para e-commerce. ¿2D... ¿Foto normal? 2D es una foto normal. Normalmente, un producto para venta por internet debe tener entre una y cuatro fotografías. Y lo que usamos nosotros es utilizar, apoyarnos en la tecnología para hacer unas producciones de fotografía de ese estilo muy rápidas. Ok, ¿y 360? 360 es tomar el mismo producto o otro producto y tomarle desde 6 hasta 72 fotografías a ese producto, poniéndolo dentro de nuestros equipos que van girando y le permiten ver el, el producto desde todos los ángulos. Y luego se integran todas estas fotografías, o sea, ya es sea en increíble. una animación que es manipulable por el cliente. Como, como la que puede, en el artículo. Que uno puede girar los productos a la de voluntad de uno. Sí, un o poco grabar curioso. un video tipo GIF, donde las fotografías están en una secuencia y simplemente se ve el producto desde todos los ángulos. Es como lo que vimos en el 99 de Matrix, pero ahora más chiquitico. Más chévere, y más cerquita y más fácil y más ganado. Más cerquita. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué nace este proyecto? ¿Por qué? Este, este proyecto nace eh, con un segundo emprendimiento digamos, dentro de mi carrera y al estar buscando pues, una nueva oportunidad de, de un negocio interesante para traer a Colombia eh, empecé a, a tener los oídos y los ojos bien abiertos para buscar una oportunidad y me empecé a encontrar con un problema Recurrente. Que usted además tuvo en su primer exacto, emprendimiento. Exacto. Me, me encontré como emprendedora, digamos, con una empresa de productos eh, a la venta online, a la venta física, con la necesidad de buenas fotografías todo el tiempo y la dificultad de, de tenerlas rápido, de tenerlas todas muy, muy informes, etcétera. Y luego también lo vi en pequeña escala, pequeños emprendedores que están tratando de mostrar su producto, puede que ni siquiera tengan una página web, pero ah, lo quieren social, mandar por WhatsApp. Social sellers que lo hacen a través de y Instagram Y necesitan una buena WhatsApp. foto, entonces todos tomando fotos con su celular, que a veces quedan bien, pero no son tan profesionales. No, y digamos que hay un, un gran reto y es, o, o, o tengo un background muy bonito, o quitarle ese background al producto para que claro. sea el producto y el protagonista es muy complejo. Y, y también lo vi desde el... Desde el lado del gran comerciante, gran comercializador, gran empresa, que tiene portafolios inmensos, eh, una persona muy cercana a mí, trabaja en el tema de e-commerce, y vi lo que es sacar adelante un e-commerce grande y la necesidad de ese insumo de fotografía que es tan importante y, y esto empataría un poco con lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, tal vez en los últimos meses, de cómo ha venido creciendo el e-commerce en el país, y de cómo una de las, no barreras, pero uno de los atributos que más busca la gente cuando está haciendo o e-commerce, o social commerce, es poder tratar de entender el producto lo mejor posible, lo Exacto. más realista posible, y ahí viene, digamos, el tema de la imagen como tal, ¿no? La gente, pues, cuando ya le va a dar clic y ya va a poner la plata, es porque ya logró entender que lo que está viendo sí es lo que está buscando, que se ve de un material decente y demás, eh, por lo menos como un paso anterior a poder tocar. Exacto, sí, la dificultad es cómo vendo un producto que no puedo tocar eh, hay que resolver eso. ¿Cómo lo resolvemos? Con imágenes que se acerquen a la realidad. Okay. La idea no es maquillar un producto, la idea no es mostrar lo que no, lo que no existe, la idea es, utilizando muy buenas luces, muy buenos equipos, muy buena calidad en las imágenes, mostrarlo realmente como es. Y si el producto es bueno, se va a vender. Porque okay. las fotos van a inspirar confianza, van a, a la gente va a poderlas ampliar, va a poderlas ver en detalle, y va a tener... Eh, la otra cosa que es, que es muy atractiva de esto es que... La gente entra a una tienda y si la tienda está con imágenes de diferentes tipos, se ve desordenada, eh, sí, no sí. genera confianza. Se necesita algo de uniformidad. Exacto. Es como si usted entrara. A mí me pasa, a las señoras no tanto, pero a mí me pasa que si yo entro a un almacén donde está todo tirado en el yo piso, no yo no puedo comprar. No soy capaz de ver las cosas, las cosas bonitas. Yo necesito que las cosas estén uniformes, organizadas, Exacto. para no poder decir oiga, esto me gusta. Hay gente que del de, de las montañas de cosas saca una cosa fantástica. Yo, sí, no, yo sé. no puedo. Y, y, y en línea menos. Sí, y pasa que antes la gente tenía esta inmensa barrera sobre, no compro por internet porque me da susto la forma de pago, la confianza, digamos, en la plataforma sí. de, de, de pagar. De y, es de y demás, eso, digamos que existe, pero en una menor medida, pero lo que sí es que ahorita hay una oferta tan grande de páginas que venden online que uno genera o no genera confianza en ese consumidor. Eh, confianza que luego también si, si una tienda está desordenada van a dudar de la forma de pago, van a, sí, dudar, van a dudar de, de que les va a llegar, van a dudar de la calidad del producto si empezamos desde la primera imagen a generar una, un, un espacio donde realmente sea ordenado, sea limpio, eh, hable de la personalidad de la marca porque no todas las tiendas son bueno. iguales la gente se va a sentir mucho más tranquila, mucho más confiada y no va a tener esas como eh, second thoughts, como segundas ideas de que de pronto esto no es una buena idea, al contrario, se van a impulsar a hacer una compra. Y usted, lo que decía ahorita, usted atiende tanto, digamos, eh, negocios reconocidos que tienen sus, sus portales e-commerce hasta no social bien. sellers, una persona que quiere empezar a vender, bien sea en WhatsApp. Correcto, sí, la idea listo. es que, pues ahorita les muestro, pero la idea es que estos, eh, nos estamos apoyando en la tecnología, esto no es un estudio de fotografía tradicional. Estos equipos nos permiten tener eh, uniformidad en luces, en encuadres, guardar toda la información sobre el cliente, cómo quiere nombrar sus fotografías, okay, cómo las quiere vez, guardar. Y de una formatos. vez, cuáles son los formatos. Eh, cuáles son los entonces nombres. nos tornamos muy eficientes. Okay. La primera foto es la que es demorar. De ahí para adelante, todas las categorías y demás eh, se manejan de corrido, y son muy fáciles de sacar adelante. Eh, no, pues les, bueno, les miremos, miremos. Aquí, aquí estamos con una Alphashot XL, se ve un poco extraño que está aquí colgado, pero... Eh, lo que hace este equipo es, pues, ¿de qué se compone? Básicamente se compone de... una caja, donde tiene unas luces LED interiores, tiene cuatro luces LED, todas son modificables, se puede manejar desde el computador. Tiene además un láser, que es un juguete bien interesante, que en el primer equipo que habíamos visto en algún momento, que yo le mostré, esto no existía. ¿El láser para qué es? El láser es para lograr centrar el producto perfectamente, desde un principio, sin estar midiendo, sin estar dudando de ah, si okay. me quedó en el lugar correcto o no. ¿Listo? Vamos a retirar este pedacito. Ahí quedó totalmente centrado y yo puedo quedar tranquila de que el producto lo tengo en un lugar correcto. Pero usted habló de uniformidad de las luces. Prende no, las luces un segundo. Entonces, ah, las va a prender desde ahí, listo. Okay. Pues en este momento dejo de tocar el equipo. El equipo prende sus luces. Déjeme, voy a hacer aquí una parte. vuelta para que la gente vea. Acá está la cámara, están los, los, las luces, están los, y encima hay incluso otro lente. Y ya todo esto viene conectado a su equipo. Correcto, entonces lo que hacemos es iniciar una sesión, eh, es importante saber para qué son las fotos, si son para impresión, si son para web, etc. Claro, para poder ¿Cómo definir. Cómo queremos que se llame la foto, si la queremos identificar por código de barras, por referencia, por color, okay. etc. Aquí podemos utilizar una serie de, de parámetros interesantes para para clasificar nuestros productos, ahí estoy en vivo, oh, wow. si usted se asoma acá, Esto es estoy en vivo viendo eh, lo que está pasando dentro del equipo y aquí puedo empezar a jugar con diferentes formas de iluminar un producto, okay. aquí ya teníamos unos, unos templates armados eh, inicialmente para cuero para que no se vea tan brillante, para que se noten las texturas, etcétera y simplemente yo lo que hago es que le digo quiero tomar esta foto, enfoco y le doy capture y aquí abajo va a mostrar una fotografía si la ves está en fondo gris pero de repente ya no está en fondo gris. Él automáticamente elimina el fondo. Está silueteado. Ah, wow. Entonces nunca pasé por Photoshop, nunca tuve que redibujar el producto. Claro, y esto eh, es un ahorro de tiempo Esto ahorra muchísimo tiempo y lo hizo con, con una segunda fotografía que se toma en contraluz que lo que genera es una silueta del producto y ahorra uno pues realmente años de trabajo eh, simplemente en una silbeteada rápida. Y básicamente en un modelo de 360 lo que él hace es que él toma las fotos, va haciendo el giro del plato y hace lo mismo. Exacto, pero digamos ahí, antes de un 360 hay otra opción que es, por ejemplo, las cuatro vistas, por ejemplo, aquí escogemos a 35 grados, a 90 grados, a 270 grados y yo con las mismas luces simplemente le digo, bueno, aquí se me salió un poquito, pero le digo quiero estas fotografías utilizando las mismas luces y es la máquina la que va girando, yo no tengo que volver a tocar el producto y van quedando las fotografías tomadas con las mismas especificaciones. Muy cool. Tres preguntas. ¿Dónde la encuentran? Estamos en Bogotá, carrera quinta, 7751, nuestra página web es ffcolombia.com. FF, de full letra full frame, ffcolombia.com. Estamos atendiendo clientes pequeños, medianos, grandes. Eh, lo importante es entrar en contacto con nosotros, tal vez Whatsapp o celular también es lo, lo mejor que, la mejor forma de comunicarnos es el mío personal, 310-810-9488 No voy a haber dicho eso, ahora todos los fans le van a escribir, Escribe. ¿cómo es? <risa> 310-810-9488 Ey, muy chévere, así que si como yo, eh, no sabían cómo hacen las fotos en 360, cómo hacen las fotos sin borde para que no tenga usted que darle 6 horas al Photoshop ya saben, fullframecolombia.com. Patricia, gracias. Venga, le muestro lo último para que se vayan antojados de un 360. Esto es un 360 de un zapato, de un cliente que tenemos muy especial, fue de las primeras personas que confió en nosotros y ya ha regresado dos y tres veces a hacer fotos con nosotros. Para y, este, y este, digamos, manejo que usted está haciendo es el mismo manejo que uno puede hacer desde su teléfono, desde su computador cuando Exacto. ya quedan en medida? Ahí yo estoy con el mouse decidiendo hacia qué lado quiero girar y también me puedo me puedo acercar, me puedo alejar y tiene pues toda una serie de, de, sí, de atributos parámetros para yo poder de la parte técnica atributos. para que muy fácil. Sí, miren el artículo, en el artículo, en el artículo tenemos, una, tenemos una imagen que pueden manipular de lado a lado y, y básicamente no tuvimos que hacer mucho. Es más, usamos un iFrame y lo metimos en la imagen y, y ya, y funcionó muy bien. Muy bien, hasta la próxima.